Cuando yo y mi amiga hacemos un experimento para la escuela, yo automáticamente carita fachera facherita. Hola Juan Carlos, mira lo que pasa si echo estos dulces en una botella llena de repeticol. ¡No!